Salva, salva. Salva Salva Salva Salva Salva Salva ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? carta para los reyes que tengan más copas. No, para, para tres niños que no han podido venir. yo que hay de que San Pedro de Alcántara, les damos un aplauso de entrada. Pero en nuestro templo tenemos una quizá un poquito más grande, porque Bolivia como. Su Majestad de los Reyes Magos a la Iglesia de San Pedro, que él va recibido recibir al párroco Don Francisco. Buenas tardes. Francisco. Buenas tardes a todos. día más emotivo y da gusto ver rostros de niños con ilusión. Eso siempre es un auténtico tesoro poder contemplarlo. Y ahora mismo pues están ahí los los asientos llenos de niños mirando con unos ojitos abiertos. Que eso es eso es saborear la vida. ...y es lo que hay que hacer también en estos días... ...y aprovechar todo momento para ello... ...porque la vida es el gran regalo, sin duda. Han hecho la entrega del incienso, olor y mirra... ...que algunos pues no sabían lo que era el incienso... ...porque no es cosa que se escuche ahora normalmente... ...pero que en aquella época era... ...claro, son regalos que son un símbolo... ...el incienso es una ofrenda hecha a Dios... ...en nuestras celebraciones todavía a veces... ...ofrecemos incienso, ¿verdad?... ...en las celebraciones que perfuma el ambiente... El, el oro, pues sabemos que es, eh, es algo valioso, ¿verdad? Como decir a Dios, lo más valioso quisiera que sea para ti. Y la mirra, pues es una, una, una resina que servía para curar las heridas. Entonces quería decir que tenemos que ser unos para otros personas que curen heridas, no que las provoquen. Eso es lo que viene a ser el niño Dios. Alguien que es el mayor tesoro, alguien que es el que nos une con Dios y alguien que viene a curar heridas, y eso debemos ser también los suyos. Necesitamos que esa estrella que nos guíe más, más de uno, necesitaríamos una estrella que nos guíase. Ojalá que lo sepamos ser. Pues un abrazo a todos, feliz año y feliz noche de Reyes.